oficiales a la mano. PRPB Plus, nuestra. Defienda, WPR y los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 Los estudiantes del Colegio St. John's y de la Escuela Especializada de Radio y Televisión Juan José Osuna, recrean el Radioteatro de 1943 en un intercambio entre generaciones para celebrar 100 años de la radio puertorriqueña. Esta tarde a las 4 y 30 por WIPR y PRTV Plus. 91.3 FM, somos tu alternativa de música clásica las 24 horas los 7 días de la semana. Apoya nuestra misión para donar Llama al 787 766 0272 o entra a alegro.p.r diagonal dona. Innovamos para ti. P.R.T.V. Plus. Educación, cultura, seguridad y más en la palma de tu mano. Busca PRTV Plus en el app o Play Store y llévanos contigo siempre. Registrarse es fácil y rápido. Escribe tu nombre y apellidos, luego tu dirección de correo electrónico, crea tu contraseña, confirma los términos y condiciones y listo. Tienes tus estaciones oficiales a la mano. PRTV Plus, nuestra conoce interesantes historias que relatan las diversas realidades alrededor del mundo. Debemos visitar este terreno de la ignorancia fabricada. A las cámaras no se les escapa nada. Esto no solo es una amenaza ecológica, sino que detrás se esconde también un drama humano. ¿Qué contenidos se fomentan? ¿Cuáles se hacen populares y cuáles desaparecen? Zona Doku. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. Solo por WIPR Televisión. Nuestro Defienda WIPR y los cantores de Bayabón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos, Puerto Rico. Les habla José Juan Tañón Díaz feliz de presentar los sorteos de hoy jueves 15 de diciembre de 2022 de Wild Bolt, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica muchas gracias por su fiel sintonía los mismos serán certificados por la auditora Isaret Román de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio ¿Deseas cambiar tu Navidad? pues juega Powerball, que para el sábado tiene acumulados 149 millones de dólares. No dejes pasar la oportunidad de ser un nuevo millonario en esta Navidad. Y el otro caso no se queda atrás. Para mañana viernes cuenta con 610 mil dólares que esperan por ti y te lo puedes llevar en un solo pago y sin anualidades, al igual que la doble revancha, que cuenta con 520 mil dólares, que son buenísimos. No esperes más y corre a jugar.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 Este bolo te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Por eso no olvides pedir tu jugada con Wild Ball. ¿Y qué tal si damos comienzo precisamente con el sorteo del Wild Ball? Y el número ganador en el Wild Ball en la tarde de hoy...